Se unen los tres huevos enteros más las dos yemas, y las claras se reservan para hacer el merengue después. Ahora se pondrán a batir los huevos en velocidad alta, hasta formar la técnica que se llama rubans Esta consiste en que encima se puede hacer un dibujo. Luego se le pondrá la vainilla, que son dos cucharadas. Y luego de a poco el azúcar se va a ir echando. En velocidad baja o media se la va a ir echando de a poco la harina. Aquí está lista la mezcla. Hay que tener el molde en mantequillado y enharinado. Para esta ocasión ocuparemos leche entera. Mezclar los tres ingredientes y batir bien. Para saber si el bizcocho está listo, se pincha y si sale seco el palito, está listo. Aquí yo partí el bizcocho en cuatro partes. Tenemos la mezcla de las leches listas. Aquí tenemos el manjar. Hay que remojar bien el bizcocho. Repartir bien esta mezcla para que todo alcance bien. Una vez listo, remojado, se le Pone el manjar encima y se esparce bien. Hay que hacer lo mismo con todas las capas. Tomamos las claras guardadas y le echamos tres cucharadas de azúcar. y La mezclamos y la ponemos a baño maría, lo que consiste en una olla con un poco de agua a fuego lento. El agua no tiene que tocar el bowl. El vapor es lo que va a hacer que se cocine la clara. Hay que revolver para que la clara no se cocine y se pegue al bowl. Luego la vamos a poner a batir. Para saber si está listo el merengue, se da vuelta el bowl y que no se caiga. Tener cuidado de que no se caiga, claramente. Cualquier cosa se pone a batir un poco más. Poner el merengue encima de toda la torta. Esparcir bien. Si quieres puedes ponerlo en una manga y darle formas con boquilla, rizada o lisa. Si no, dejarlo así o con un soplete darle color. Tener cuidado con esto. Muchas gracias y espero que les haya gustado.